Muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo, te voy a explicar cómo hacer la prensa porque posiblemente la estés haciendo mal y parece una tontería, pero realmente la posición del banco va a influir en lo que quieras estimular, la posición de los pies también va a influir y también va a influir el rango de movimiento que metas, que aquí la gente lo sé, lo sé, que igual tú lo haces, que metes un rango de movimiento así y que le metes una panza de kilo, ¿vale? Eso no sirve para nada, nada más que para generar fatiga improductiva y no generar el estímulo que buscas, ¿vale? Entonces... Eh, te voy a explicar justamente primero lo que es el tema del banco, de la posición, ¿vale? Estás, bueno, estamos aquí en el gimnasio de más músculo y estás viendo la prensa que tenemos aquí, que la verdad es que es Bafeteng. Entonces, el eh, tema del banco de la posición, esto va a influir que tú lo regules aquí o, o que lo regules aquí atrás, ¿vale? ¿En qué va a influir? En tu flexión o extensión de cadera, ¿vale? Si al final tú lo que buscas es estimular el cuadro y serlo, lo ideal es que la cadera haya menor grado de flexión de la cadera para que se involucre más y sea más dominante de rodilla. En cambio, si buscas estimular el glúteo y la cadena posterior, ponerlo lo más hacia adelante posible hace que aumente esa flexión de cadera y por lo tanto estimulen más la parte posterior, ¿vale? Lo que sea. Recomendación personal, si haces prensa para glúteo, bueno, pues puede, eh, enfocarlo para ello, entonces inclinar el banco, pero si sí es verdad que este ejercicio a mí me gusta más enfocarlo a que sea dominante rodilla, ¿vale? Que sea para cuádriceps principalmente. Entonces, te voy a explicar también justamente esto y ahora vamos a ver... Primero lo que es el tema del rango de movimiento Este ejercicio, primero Sacarlo, ¿vale? Los pies, la altura de los pies, ¿vale? Que es lo que vamos a explicar ahora Si están algo más abajo, ¿vale? Y ligeramente abiertos Más abajo, vas a enfatizar más en esa flexión Al final te vas a meter Uy, Tengo los soportes ¿Vale? En esa flexión de rodilla Lo vas a hacer más dominante de rodilla Si vas a poner los pies más arriba, ¿qué ocurre? Que al final lo que vas a hacer es que sea más dominante de cadera y para glúteo, porque al final aumenta los, los grados de movimiento aquí, ¿vale? sea más demandante, demandante para, para lo que es el glúteo También, ¿qué más va a influir aquí? ¿Vale? Aparte de la posición de los pies eh, Más abajo, como he dicho, más para cualquier, más arriba, más para glúteo También el tema del agarre Esto parece una tontería, pero aquí no tienes que estar con la mano ahí bailando una marimorena Así y así, no, tienes que generar estabilidad, tío Agárrate aquí, agárrate fuerte para aplicar fuerza y para que estés lo más estable posible. Esto es importantísimo, ¿vale? Que si tú vas cerca del fallo, en esa última repetición, estés aquí estable para traccionar como si quisiera, llevarte la, la máquina por delante y eso te ayuda a generar fuerza, ¿vale? Estar aquí agarrado. Eso no está ahí de adorno. Otra cosa súper importante. Aquí la gente mete muy poco rango de movimiento o demasiado, ¿Vale? Tienes que meter un rango, un rango de movimiento activo. Activo significa que involucre los grupos musculares que quieres. ¿Qué es el mayor error que ocurre aquí? Que la gente no mete rango de movimiento, baja muy poco porque le pone mucha carga. Y otro es otra gente que baja demasiado metiendo un rango de movimiento pasivo que no interesa. Que eso es cuando justamente... Hacemos esto y fijaos lo que pasa en mi culo. En mi culete. Se levanta esto ya no es efectivo, esto ya no es efectivo señores, aquí ¿dónde está recayendo la carga? la carga está recayendo aquí, en, lo, en, la cade en la cadena al final, en lo que sería el lumbar y demás ¿vale? entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? bajando hasta aquí, ¿vale? incluso regulando los topes, hasta tu rango de movimiento activo todo lo que tu movilidad te lo permita, o también se puede solucionar aquí un, un corte, Robert, porque voy a coger el mismo, aquí se puede, se puede solucionar Metiendo un disco abajo, ¿vale? Esto es un pequeño truco que al final lo que buscas es elevar un poco la altura de tu glúteo y aumentar ligeramente más el rango de movimiento activo, ¿vale? Bajas un poquito más sin levantar el culete, ¿vale? Porque está un poco elevado esa parte. En cambio, ya bajando más, pues sí elevarías, ¿vale? Esto te ayuda a ganar unos grados de movimiento extra. Otra cosa que se puede hacer aquí ajustar el perfil de resistencia esto igual lo has visto en otras personas que meten una banda reversa aquí ¿Qué es lo que ocurre que en la prensa es un movimiento en lo que es, es todas las prensas pero esta en especial también que llega a un punto en el que te cuesta más a mitad de recorrido pero a partir de ahí no te, no te cuesta a partir de ahí es como que llega a un punto en el que si vas muy cerca del fallo o al fallo te cuesta en el punto que sales del foso vale ¿Qué que sería que sería Aquí te cuesta mucho, pero a partir de aquí, ¡bum!, sale recta, ¿vale? Esto es una serie que vas al fallo. La última repetición te costaría aquí y después sale recta. ¿Qué ocurre? Que si tú añades bandas, ¿vale? Añades unas bandas por aquí y la enganchas aquí o la enganchas aquí, ¿vale? las bandas reversas que seguramente la has visto muchas veces lo que hacen es que ese perfil de resistencia lo, lo hacen igual durante todo el rango de movimiento que no te cuesta únicamente aquí sino que también te cuesta al final porque la tensión de la banda la banda se va tensando y también genera fuerza en esa parte final entonces incrementa las demandas durante todo el rango de movimiento es un ejercicio que al final lo haces más complejo más difícil porque tienes que aplicar fuerza no solamente ahí sino en todo el rango de movimiento así que nada espero que te haya gustado estoy vigilando a la prensa bien y déjame abajo cómo haces la prensa. Si la haces dominante de rodillas, si la haces para cuádrices o la haces para glúteos. Quiero leerte así que déjamelo abajo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.